¡Hola! Soy Carlota de Oniad y en este Bruta Like vamos a comentar el lanzamiento del nuevo iPhone. Porque sí señores, es uno de los temas que más polémica generan con dos bandos muy claros. Los que pagarían lo que fuera por tener el nuevo iPhone entre sus manos y los que creen que los que lo compran, el Grupo A, están un poco locos por pagar esa cantidad de dinero habiendo otras alternativas más baratas. Así que, ¡vamos a ello! ¿Cómo lo hace iPhone? Bien. No sé si lo sabéis, pero Apple es una de las marcas con mayor tasa de satisfacción entre sus clientes y esto les lleva a una gran fidelización de los mismos. ¿Por qué es tan importante fidelizar a tus clientes? Muy bien, porque van a repetir, en el caso de Apple, toda la gente que tiene un iPhone es mucho más probable que también tenga un Mac y también tenga una tablet y también tenga un iWatch y tenga todos los productos de esta maravillosa marca. ¿Por qué? Porque saben que funcionan muy bien, lo que hace Apple es cuidar muchísimo el producto, pero también le da mucha importancia a todo lo que lo rodea, como un servicio exclusivo, como unas garantías únicas y, sobre todo, son únicos. Si tienes un iPhone, si tienes un Mac o cualquiera de sus productos, estás en la onda, estás en la cresta de la ola. Así que ya lo sabes, tienes que intentar fidelizar a tus clientes pero dando argumentos que sean siempre de calidad. Porque si no, no tendría ningún sentido que te empezaras a lanzar con este tipo de estrategias para captar su atención. Pero... Hay un pequeño tema que tenemos que tratar y es que muchos medios empiezan a decir en sus posts, en sus artículos, incluso hay gente en vídeos que dice que esta tasa de fidelización se está reduciendo. ¿Es eso cierto o no? Yo sigo viendo a mucha gente con iPhone. Lo que tenemos que tener claro es que para fidelizar a tus clientes tienes que ser auténtico. Entonces, hay que cuidarlos. Hay que cuidar a tus clientes, siempre, los vayas a fidelizar. O no, es clave. Dicen que se están reduciendo estas tasas de fidelización porque estas personas que supuestamente estaban tan fidelizadas se están empezando a ir a otras marcas de telefonía como Huawei y Xiaomi perdonadme la pronunciación pero esto no es lo mío entonces ¿por qué se están yendo a estas marcas muy sencillo porque ofrecen prácticamente las mismas funcionalidades y a un precio muchísimo más barato entonces se les está empezando a agotar o por lo menos está empezando a perder tanta fuerza la excusa de que eran productos exclusivos porque por ejemplo el nuevo iphone con tres cámaras como el cuervo de tres ojos de juego de tronos madre mía esto es una locura pero es que hay móviles de las otras dos marcas que también tienen unas cámaras súper potentes y con los que te ahorras 200 euros entonces entonces, a dónde quiero llegar con todo esto muy fácil cuando tú quieres fidelizar a tus clientes tienes que mantenerte auténtico tienes que ser fiel a tus ideales porque si no no van a seguir comprándote los precios han sido muy abusivos y ahora que están emergiendo nuevas marcas que ofrecen lo mismo por menos la fidelidad empieza a flaquear entonces es lo que tenemos que cuidar vale siempre auténtico siempre ofreciendo una propuesta de valor única porque si no el mercado crece el mercado es muy listo hay mucha gente que se adapta igual que tú entonces, si no innovas si no eres pionero no lo conseguirás Así Así que a ello. Y con esto termino el vídeo de hoy. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier cosa que queráis decir, rebatir, polémica, comentarios, cualquier cosa, nos lo ponéis, ¿vale?